18.38 minutos, venimos directamente a Mendoza. Sobre todo nos vamos a Penitente Sofía, un saqueo, un camión que volcó. Exactamente, al kilómetro, te lo digo precisamente, sí. 1226 allí un camión volcó y vamos a ver las imágenes porque son impactantes. Alrededor de 300 personas comenzaron a saquear toda la mercadería que se había volcado producto del accidente y es eh, en cuanto a lo que llevaba este camión el es sí. aceite comestible. Esto nos están pasando la información en este preciso momento botellas de 900 mililitros que eh, sí. llevaba este camión. Pero imagínense la cantidad de personas que fueron... 300 arriba. personas, Sofía, Exactamente, decías. toda la mercadería, uh -huh. ya vamos a ver las imágenes, es impresionante cómo las personas eh, comenzaron a saquear esta mercadería pero que este... había caído a producto del vuelco. Del vuelco, totalmente, pero eran personas que pasaban por el lugar, habitantes de la zona, no, no se sabe, todavía se desconoce no, esto, eh, los 300 no tengo, personas no de repente... precisamente de arriba. esa información, uh -huh. ya, te la, ya te lo voy a conseguir. Esto ocurrió cerca de las 16.30, en uh -huh. donde, como les decía, en la Ruta Nacional 7, en el kilómetro 1226, en cuanto al chofer, ¿cómo está? Sí. Bueno, está en muy buen estado de salud, eso es lo que nos están informando en este preciso momento, eh, hace muy pocas horas que ha sucedido y bueno, las imágenes nos comienzan a llegar a sí. nuestra redacción en este preciso momento y ahora vamos a compartir las imágenes, pero la verdad es que eh, la gente está como sacada, claro. eh, descontrolada, por decirlo de alguna manera, eh, bueno, sacando todo lo que Situación podía. Que... Situación que se ha repetido varias veces, ¿no? Estamos acostumbrados a que cada vez que vuelca sí. un camión o se da algo parecido, un montón de gente va y se termina quedando ahí con está, la carga. Mira. Ahí, ahí están está las imágenes. Así. ¿Es eh, la de personas? Exactamente. Bueno, eh, ahí me agregan la información que sí. me estaba solicitando. Sí. y Dice, es, son habitantes de la zona y de Ospallata, más allá de la que la, esto que ocurre. La de la eh, iríamos en penitentes. Mirá, esa es la mercadería que termina volcando producto del accidente y sí. posteriormente... Eh, bueno, vemos la gente, ¿no? ¿El camión venía desde el vecino país o iba hacia uh -huh. eso todavía no se sabe, ¿no? Basta que acaba de suceder claro, eso también. Claro, Hace muy poquito. Hace muy poquito. Estamos teniendo información datos. a medida que, eh, que vamos eh, teniendo, recopilando ah, más información, precisamente ahora. Esto está bien, la pregunta, digo, el saqueo. ¿Está bien? Por supuesto que no, ¿cómo va a estar bien? Exactamente, digo esto. Ante este infortunio, obviamente, de este chofer que lamentablemente ya. Eh, a ver, de una situación lamentable de un vuelco uh -huh. que afortunadamente, como decía Sofi recién, el chofer está en buenas condiciones está, en buenas, está bien, en buen estado de salud eh, ahí ya vamos a tratar de tener la información precisa de dónde o hacia qué dirección iba claro. el camión no solamente eh, esto, sino que le saquearon toda la mercadería sí. que, y, que llevaba, ¿y totalmente ¿sabes qué? a lo que decías Gise, no sí. solo que está mal, sino que se ha normalizado, claro, eso es lo que a como a lo naturalizado, que naturalizado ¿no? se naturaliza ¿no? que choca un camión, cae algo, no sé, lo hemos visto con gaseosa o recuerdo uno muy famoso en la curva donde el acceso sur se transforme en el este, sí. donde dobla ahí frente al botón de la eso? Abejan, sí. Y se ha normalizado. Vuelca y es como que podés ir a quedarte con. con vemos personas llevándose con cuatro mercado. cajas. Y filmándolo. Cuatro cajas. Y filmándolo, se filmándolo como miren lo que estamos haciendo. Digo, Dice. ¿qué? Sí, sí, vos querías la información, sí. Ahí la, la vamos chequeando minuto a minuto, eh, desde Mendoza hacia Chile Ahí eh, hacia el país. se trasladaba este camión y bueno, lamentablemente termina volcando eh, y bueno, se produce este saqueo de alrededor de 300 personas, es un número lo que es la, la imagen. impresionante de eh, que se a, llegaron hasta ese lugar, hasta ese kilómetro precisamente donde ocurre este vuelco, solamente para llevarse las botellas de aceite que estamos viendo allí en imágenes. Como pueden ver, era una carga bastante abundante, sí, diríamos, y sí, sí, llevaban sí. mucha cantidad, y bueno, esto ha generado que las personas aprovecharan ¿no? de esta situación eh, para robarse, porque es, es eso, no es llevarse lo que no, perten no les pertenece, eh, en este sentido... Los, eh, las botellas de aceite comestible, como decíamos, eh, que bueno, se produce tras este vuelco, volvemos a reiterar, en la ruta nacional 7, en el kilómetro 1226 en Penitente.